Buenas tardes a todos, eh, yo soy Vanina Ferrecio, soy la coordinadora del de Grupo de Trabajo Barrios, Familias y Prisiones en Circuito, eh, bueno, este, este grupo de trabajo va por su primer trienio, digamos, y llevó adelante diversas actividades de tipo académico, algunas otras, tendientes más bien a la incidencia política, que pusieron de manifiesto no solamente las condiciones de vida en general deplorables y también conocidas, ¿no es cierto?, de las personas detenidas, sino también de otro grupo

mucho menos conocido y explorado, es decir, las dificultades y la violencia que afrontan los familiares de las personas detenidas en nuestro continente. Es una población históricamente desconocida, sometida a dinámicas de segregación y de estigmatización que el encarcelamiento proyecta sobre ellos. Pudimos, a través de las diversas investigaciones conducidas en el grupo de trabajo, conocer sus configuraciones, los matices distintos en el continente. Estas investigaciones

eh, fueron presentadas en diversas instancias, en algunas de ellas organizadas directamente por el grupo de trabajo como fue el coloquio que realizamos a mediados del, del año pasado donde se recibieron participaciones no solamente de los integrantes del coloquio sino también del resto del continente, hubo más de 70 ponencias presentadas y eso se está reuniendo ahora eh, para la publicación de un libro, pero también participamos en otros eventos organizados por integrantes del grupo de trabajo

también eventos muy nuevos eh, que abordan esta cuestión, que es una temática completamente nueva, digamos como el Congreso de Sociología en Paraguay, el Centro de Pensamiento de pospenados en Colombia, o bien eh, el, el primer encuentro de familias y cárcel realizado por los compañeros de México. Eh, desde el punto de vista político y especialmente marcados por la crisis que la pandemia desató en las cárceles latinoamericanas y caribeñas, este grupo de trabajo lo que hizo fue llevar adelante

una serie de acciones de relevamiento y denuncia a fin de poner de manifiesto la insostenibilidad del sistema carcelario tal como está, como está ahora configurado y también a fin de poner este tema en las agendas políticas del continente. Finalmente lo que nos interesa destacar también es cómo el dispositivo de grupo de trabajo lo que permitió claramente fue desbloquear esta censura interna que opera en el continente respecto

a las investigaciones no permitiendo diálogos y exploraciones eh, en común entre los distintos integrantes del GT.